que te arremas porque no te pela. <risa> mira, ven. Ven, manto. Ven, man. Porque tu amiga Britney soy, este consejo de amor te doy. A ver. Date a desear para que sienta tu ausencia y sepa que vales tu peso en oro. Y mira cuánto oro. Epa. ¿Darme a desear? Uh -huh. ¿Y a ti te ha funcionado? No, pero lo vi en las novelas. <risa> ¿Darme a desear? ¿Darme a a dijo la charla. <risa> ¿Qué pasó, carnalita? ¿A qué las llegan para ti? Oye, ¿se va a hacer? ¿O no se va a hacer la carnalita asada? No se va a hacer. Cancelé la cita porque tengo mucha tarea. Ay, carnalita. Si sigues así, te vas a quedar a vestir santos. Oye, y mínimo puedo saber quién era ese tal Moy. Un amigo de la escuela. Un tal Moisés de la Riva tercero. ¿De la Riva tercero? Uh -huh. ¿Hijo de Moisés de la Riva segundo. ¿Hijo de Moisés de la Riva primero? Uh -huh. ¡Hijo de su. Esa familia tiene mucho más dinero que yo. Uh -huh. Viene, carnalita, pensando a lo grande.